Señorías, eh, para que las mujeres dejen de tener condiciones laborales y salariales miserables, nosotras entendemos que lo que hay que hacer es dejar de negar el problema, lo primero, y de mentir sistemáticamente, como nos regala los oídos la ministra Báñez a cada pleno, y atacar la situación por distintos flancos. El primero es la precariedad del conjunto del mercado laboral. Las reformas laborales hicieron de la precariedad la norma, se cargaron toda seguridad laboral de quien trabaja, aumentando aún más el poder de la empresa. Metieron flexibilidad para ajustar vía salarios, para despedir y cambiar condiciones y golpearon la negociación colectiva, herramienta para la, para la defensa de la gente en común. Así que el empleo que se crea, y seguimos muy lejos de cifras precrisis, es empleo de miseria. ¿De qué sirve recuperar cifras sin las personas dentro? El 92% es temporal. Hay contratos por horas. No puedes construir vida sobre empleo miserable, sobre empleo precario y pobre. De ahí las enmiendas. Necesitamos derogar la reforma laboral. Necesitamos políticas enfocadas a la calidad del empleo, empezando por subir el salario mínimo interprofesional hasta lograr el objetivo de la Carta Social Europea, así como por la prioridad del trabajo estable. Y obviamente necesitamos políticas redistributivas y expansivas. El Gobierno renuncia a hacerlo y para no molestar a la riqueza, en el segundo país más desigual de Europa se permiten la pobreza de la gente común, la pobreza que está feminizada. El segundo flanco a abordar es la posición de las mujeres dentro del mercado laboral la posición en el, en el empleo, que está ligada a la posición en el trabajo. Todo aquel cuidado que no da el Estado, hospitales, guarderías, dependencia, es trabajo para las mujeres, pues el patriarcado lo carga sobre nuestro tiempo y sobre nuestro cuerpo. Nos lo asigna como propio, mientras que el trabajo remunerado en el trabajo remunerado nos mantiene como trabajadoras de sustitución y acusamos la feminización de los contratos parciales, temporales, y estacionales, y de forma muy intensa los contratos parciales no voluntarios, pues los recortes y escasez de servicios públicos y lo lejos que estamos de la corresponsabilidad atan a las mujeres a los cuidados y nos posiciona, nos posiciona mal en el empleo. Tenemos vidas laborales más discontinuas, menos promoción, quedamos lejos del poder, lejos de dirección. ¿no? Y otro factor, aquellos empleos donde hay muchas mujeres o que se relacionan con tareas de cuidados reciben poco valor social, poco salario. Sectores como los cuidados de otras personas, el, eh, el personal doméstico, las actividades administrativas o la confección de ropa cuentan con una participación de mujeres de al menos un 70%. Sectores feminizados acusan bajos salarios. Todo ello es lo que explica la brecha laboral de, del 30%. De ahí que nuestras propuestas de acción vayan a lo estructural, a evitar la segregación horizontal o a eliminar el techo de cristal, pero también, por ejemplo, a la racionalización de los horarios, a la mejora de los permisos para cuidar o a la financiación suficiente de la red pública de cuidados. Y el tercer flanco a apuntar es la discriminación, el tercer flanco, la discriminación salarial por el hecho de ser mujer, que ronda el 20%, para que no se produzca. Hay que fortalecer la posición de quien trabaja, recuperando la negociación colectiva. Hay que cumplir con la directiva europea, mejorando la transparencia en los criterios de retribución. Y hay que adoptar reformas legales en pro de la transparencia y en el desglose por sexos de los conceptos retributivos, así como cambios legales para hacer efectivos los planes de igualdad y que contengan auditorías salariales periódicas. Y obviamente hay que aumentar el papel de inspección y para ello hay que dotar correctamente con más recursos a quien cubre ese trabajo. En ese sentido van nuestras aportaciones y en ese sentido va nuestra proposición de ley de igualdad retributiva que se vota mañana en el Congreso y donde veremos si las buenas palabras que oímos hoy aquí se transforman o no en compromiso real cuando de lo que tratemos tiene carácter de ley. Un inciso, ¿tiene razón la portavoz del PDC? Que la ley debe estar al servicio de los objetivos. Es cierto. Nosotros les hemos visto votar a ustedes a Convergencia durante décadas al lado del PP con los mismos objetivos. Hay, mucho que hacer. hay trabajo en todos los flancos y hay herramientas disponibles, pero claro, hay que querer meterse en eso. Vamos a ver si esto va en serio, si van a meterse en eso, o ¿no? Lo que hemos visto hasta hoy es un gobierno irresponsable que lanza a la clase trabajadora a la miseria, que lanza a las mujeres al olvido. Que lanza a las mujeres trabajadoras a un olvido miserable. Muchas gracias, señora Fleishhacker, por el grupo parlamentario.